Tienen que ir con cuidado porque, claro, no puede quedarse ni una burbujita de agua y nada, tienen que ir con cuidado. La verdad es que estaba comentando que técnicamente no es un trabajo complicado, pero sí que hay que ser un fin y que hay que hacer las cosas pues bien hechas, simplemente. No, no hay que ser ningún hecho ni hay que estudiar una carrera, pero sí que hay que hacer una formación para saber todos estos puntos, todos estos encuentros. Al final no nos olvidemos que por pues, muy bueno que sea el material... Las cubiertas fallan por los puntos singulares, por los encuentros con paredes, por los encuentros con sumideros y todo ese tipo de cosas. Así que lo que hay que hacer es ser un poco cuidadoso. Ya está. Como va presionando aquí para que no se le quede ningún, ninguna burbuja ni nada. A poco va subiendo... Teniendo en cuenta, mientras va subiendo, os lo bueno. que aquí, ahora cuando haga esta parte lo veréis mejor, aquí hay un hueco, ¿vale? Ese hueco se va a quedar la lámina libre. O sea, la lámina libre, en realidad, a mí me habría gustado más que aquí hubiera canutos de estos de, poli, de, de, de polietileno. Sabéis los es que os digo, ¿no? Un diámetro 6, un diámetro 7, para que tenga un poquito de apoyo. Pero bueno, esta lámina se puede quedar al intemperie sin ningún tipo de problemas. Entonces aquí lo que va a quedar es un trozo de lámina sin, sin adherir y es lo que le va a dar la elasticidad en este punto singular. Por tanto ahí me quedo la madre tranquilo porque no, no va a haber ningún...